el cuerpo es la herramienta que nos dio la naturaleza para poder llevar una vida feliz si lo maltratamos, no lo cuidamos y si no le prestamos atención vamos a tener siempre dolencias cuide su cuerpo cuide su espalda recuerde siempre compartir ponerle un like y suscribirse en mi youtube para poder estar al día de todos los vídeos que yo voy a seguir poniendo, es muy importante que me siga es muy importante que aprenda es muy importante que cuide su cuerpo